Hola hijos de puta, aquí el putísimo Shadow el erizó con una nueva videocrítica. El día de hoy vamos a criticar a Hatsuko. Y se preguntarán, ¿quién por poronga es Hatsuko? Bueno, Hatsuko es una youtuber malpárida de mierda que sube vídeos de mierda y el simple hecho de que exista la convierte en mierda procesada con 500 toneladas de mierda encima, como quisiera que se pudriera en sus putos imbéciles sims de mierda y que nadie más vea lo mierda que es. Porque si es que no les quedó claro, Hatsuko y sus vídeos de mierda son pura mierda. Bueno, gracias por ver el vídeo. Ojalá les haya gustado malparidos, no olviden dejar su manita arriba para más críticas destructivas. Nos vemos en el próximo vídeo.